Hola, bienvenidos a este espacio informativo. Te saluda Wilmer Madrigal y a continuación te presentamos los titulares más relevantes para hoy. Régimen en Nicaragua revela los nombres de los 16 testigos que utilizará para el juicio en contra de Monseñor Rolando Álvarez. Con más información se registran 7 femicidios de nicaragüenses en las primeras dos semanas de enero 2023. En el ámbito político, la esposa e hija del opositor Javier Álvarez Zamora fueron sentenciadas a ocho años de cárcel, mientras que su yerno, Félix Royce, a diez años de prisión. Y en otro tema, la coalición Nicaragua Lucha demanda mayor protección internacional para migrantes y refugiados nicaragüenses. Dando inicio con nuestras informaciones, el régimen de Daniel Ortega usará un total de 12 testigos y 4 peritos, entre ellos policías, para declarar en el juicio en contra del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Acusado por conspiración y propagación de noticias falsas, entre los testigos está Josefa Girón López, secretaria del Ministerio de Educación de Matagalpa además del comisionado de la policía Francisco Villarreal. Y cambiando de tema... Siete mujeres han sido asesinadas en las primeras dos semanas de enero de 2023. Cinco de estos lamentables hechos se han registrado en el exterior y dos en Nicaragua. El primer femicidio se dio en Chinandega el pasado 5 de enero en una comarca de Chichigalpa. Al menos cuatro mujeres nicaragüenses fueron asesinadas entre el 8 y 9 de enero, tres en Costa Rica y una en Guatemala. Y en temas políticos, la esposa e hija del opositor exiliado Javier Álvarez fueron sentenciados por la dictadura de Daniel Ortega a 8 años de prisión. Mientras, el esposo de la hija del opositor fue condenado a 10 años de cárcel. Esta familia fue detenida por el régimen luego que Álvarez Zamora se exiliara. La sentencia será confirmada el próximo 26 de enero. Y con más informaciones, la coalición Nicaragua lucha a través de un comunicado demandó a los países receptores y de tránsito de migrantes nicaragüenses ampliar la protección internacional para tener la capacidad necesaria de protección de las personas refugiadas y migrantes. De igual manera, denunciaron las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos y Costa Rica.